Línea telefónica para que la gente llame, vamos a ver cómo anda el ánimo aquí Luego de esa victoria en el día de ayer, mientras vemos las palabras ahí de Marcelo Zuna El Oso, uno de los héroes en la jornada de ayer por el equipo de los gigantes del Ciba Vamos a ver la palabra de Marcelo Zuna entonces, señor director, tenemos una llamada Bueno, antes de eso, vámonos a una llamada entonces Vamos a darle paso a un amigo o amiga que está en la línea telefónica Saludos, buenas tardes Buenas tardes Adelante hermano Mucho crédito a Marcelo Zuna Sí. Es más fuerte de los gigantes y si El Es más fuerte, ¿tú crees? Eh, claro que sí, Osuna, es Maduro. Y Juan Francisco, porque como que está un chip acá, pero el loco es Maduro, Juan Francisco. Tú eres el que siempre llama de que Juan Francisco es el mejor. Claro, Maduro? yo soy fan de él. Ajá, yo soy bueno. fan número uno, Juan Francisco. Tremendo, tremendo. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Sin duda alguna, respeto para ambos jugadores. El oso, Marcelo, es una gran liga, señores. Estamos hablando de un tipo. Un tipo, ¿verdad? Que todos conocemos su historial. Saludos, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo considero que tenemos un buen equipo y se ha demostrado en la serie regular. Yo entiendo que la final va a ser nosotros y que este es el año nosotros. Vamos a ser campeones con Dios mediante. Dios mediante, que Dios te escuche. tu programa, triste de los huevos. Okay. Gracias, gracias, hermano. Que Dios te escuche y ojalá... Tres victorias más y cumplimos ese sueño, esa, esa deuda que se tiene con San Francisco de Macorís y con toda la región del Cibao y nuestros fanáticos. Tenemos otra llamada, vamos a recibirla, señor director, a nombre de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Saludos, bienvenido a Fiebre Deportiva. Sí, buenas tardes. Adelante. Quere, queremos decirle a la, a la fanaticada de San Francisco de Macorís, que tenemos el mejor equipo de hace muchos tiempos en San sí. Francisco y que vamos a ser campeones. Porque tenemos un equipo que se parece a los Medias Rojas cuando están encendidos para ganar la corona. Vamos a ser campeones, seguro, seguro, seguro. Dios mediante, Dios mediante, con Dios por delante siempre, hermano. Muchas gracias. Y sí, yo estoy de acuerdo. Es un equipo que a mí personalmente. Me acuerdo esos años, cuando teníamos esa gran profundidad, cuando teníamos a un Kendry Morales, a un Alexis Casilla, a un Wilson Valdés, a un Brian Peña. Esos años donde cada jugador que venía ahí, usted podía esperar un palo. Tenemos una alineación muy, muy parecida, sin tomar en cuenta la profundidad que tenemos en la banca. Por ejemplo, ayer teníamos en la banca nada más y nada menos que a un Jordani Valdezpin, que cada vez que viene como emergente mete el imparable teníamos nada más y nada menos entró a roster en el día de ayer y de seguro estará en el día de hoy también Ronald Guzmán que ya se ha sentido mucho mejor luego de haberse sentido el sentido de una lesión ya está en roster por el equipo de los gigantes y eso habla de la profundidad que tiene ese equipo señores, esto es un equipo que ha sido conformado para eso, para ostentar con, por el campeonato, para ir tras él y esperamos concretizar eso ya con tres victorias más vamos a escuchar señor director, si no tenemos más llamada por ahora, vamos a escuchar tenemos otra. Bueno, vamos a darle paso antes de las palabras de Marcelo Zuna a un amigo que está en la línea telefónica. Saludos. Un placer saludarte. Buenas tardes. Adelante. A preguntarte por qué los gigantes habían firmado un piche sudo boricua, cierre de o se ha abrido, no, porque en realidad el piche que va hoy, No le tengo mucha confianza. Ha lucido más dos ocasiones. Y quería preguntarte el piche, creo que Oddy que se llamaba, americano, que me está muy bien, ¿qué pasó con él? Ondrusset, Logan Ondrusset. Ondrusset, oh, no sé, exactamente. Sí, eh, por favor repíteme la primera pregunta porque no te pude escuchar bien. Que nosotros firmamos un piche boricua, no sé si es surdo, o si es revista o es abridor. Luis Cruz, te refieres. Entonces, ¿qué tenía que iba a abridor o en romero? O ese, o oh, digre eh, oh, que me dice Porque en realidad el cubano no ha lucido bien a dos veces que ha enfrentado a las estrellas, No ha lucido bien el, el cubano sí. Gracias Sí, hermano, en el caso me parece que tú te refieres Y dices que es un lanzador boricua que se firmó Tiene que ser Luis Cruz Que fue el último, la última adquisición del equipo de los gigantes no, Yo personalmente le iba a preguntar anoche al dirigente sobre él Pero se me escapó esa parte y no sabría responderte ¿verdad? de manera concreta En el caso de Ondruset, En el caso de Logan Ondruset, Ya la pasada semana se anunciaba que se marchó Porque firmó en una liga asiática Me parece que eso, esa liga de Taiwán por ahí Y ya usted sabe Lamentablemente perdemos a un lanzador como él Que fue uno junto a Tyler Alexander Durante toda la serie regular Fue de los lanzadores de mayor calidad Pero imagínense, Vamos a meter mano Dios mediante con lo que tenemos Hoy Elian Leiva yo le voy a hablar un poquito de él, un poquito más adelante, ya que usted menciona que no le ha ido muy bien en los primeros dos partidos. Tenemos otra llamada, vamos a saludar a alguien que está en la línea telefónica. Saludos, bienvenido a Fiebre Deportiva. Gregory, Oye, qué valor, qué valentía tiene el señor Urieta. Cuando los muchachos quizás pudieron estar carismajos, eh, cuando refiero a, a los que han tenido arriba y, y Minaya, vuelve y le da ese este voto de confianza. Sí. Donde ellos levantan su cabeza y dicen, aquí estamos, gigantes somos y vamos para adelante. Julieta, para mí, eh, un, un respeto increíble para usted, hermano. Buenas tardes. Sí, tremenda, mira, tremenda llamada esa. Incluso, en unos minutos también, vamos a ver una pequeña porción de la conferencia de prensa en el día de ayer con respecto a Luis piperueta donde él menciona prácticamente ese punto que tú hablas. Donde... La gente tal vez enojada por lo que pasó el día anterior con Huete Rivas y ese tipo de cosas. Y él le da ese voto de confianza. Él cree en sus jugadores. Señores, Pipo Huete ha sido muy atacado. En momentos donde la fanaticada pide un jugador, se coloca otro, un día uno, un día el otro. Pero señores, dirigir un equipo como los gigantes con tanta profundidad, con tantas figuras, no es sumamente fácil y mantener ese ambiente como está ese clubhouse, donde todo el mundo está contento, independientemente de que usted no juegue hoy, pero juega mañana, y ahí todo el mundo está contento. Crédito a Luis, crédito a Pipe, que no es casualidad, señores, no es casualidad que este caballero tenga dos temporadas de manera consecutiva, llegando a la final, siendo el dirigente del año, independientemente del equipazo que tenga, pero que no ha sido fácil, independientemente, mucha gente dice, bueno, con ese equipo hasta yo clasifico. No es así como, como tan fácil decirlo, Gigantes siempre ha tenido una gran ofensiva durante toda la temporada, pero el picheo no ha sido el caso. Hubo un momento en la serie regular donde tuvimos serios problemas ahí con el picheo abridor. E incluso el final de Ram Robin tuvimos serios problemas también con el picheo abridor. Y no las arreglamos para estar en esta etapa, para estar en la serie final. Todo el crédito del mundo, yo comparto lo que usted dice con este caballero Luis Piper Rueta, que a propósito es muy respetuoso también de la prensa. Saludos, muy buenas tardes. Bueno, yeah. Baje un poquito por favor el, el volumen de su televisor para poder escucharle yeah. Yeah. Sí, le escucho Yo le pido la bendición de aquí a los gigantes que todo le vaya bien para allá que el señor me lo guíe y me lo pude en su trayecto, porque hay mucha gente mala que le gustan no hacer maldad y que pongan inseguridad, pero no de su vehículo, su guagua, para que no le pichen la goma. Amén, amén, que así sea. Siempre las oraciones, ¿verdad? Al equipo de los gigantes en su trayecto a San Pedro. Y a los jugadores y también a los fanáticos, porque andan por allá una, unas guaguas apoyando al equipo de los gigantes del Cibao. Vamos a, entonces a hacer la pausa, señor director, si no tenemos más llamadas. Tenemos una llamada. Vamos a darle paso a la siguiente llamada, luego vamos a la pausa y regresamos aquí con las palabras de Pipe. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, dama. Eh, Esos juegos que sucedieron, que se dieron antes de anoche y anoche, nos enseñan a nosotros, los fanáticos, que siempre vivimos haciendo muchas veces crítica constructiva y otras veces críticas que dañan, pero al final críticas sí. Nos enseñan que la pelota no es como nosotros queremos. El batazo llega en el momento que llega, o sea, Ozuna Osu, muchas veces batió con la base llena y la gente decía, no está en su buen momento, está dejando corredor en base, pero llegó ayer en el momento oportuno y así son las cosas, tenemos que entender que las jugadas nunca salen como el fanático quiere sino que es un esfuerzo que ellos hacen, que en el momento que menos lo esperamos, entonces llegan. Y así va a llegar el campeonato a San Francisco de Macorís este año. Amén, amén, que así sea. Y ahí hay nadie quiere ahí nadie quiere fallar, así mismo como tú mencionas, nadie quiere fallar. Todo el que se para ahí en el home play quiere dar un palo. En esos momentos donde muchas veces uno ve que se falla con corredores en base, ¿verdad? Nadie quiere. En este caso todo el que se para ahí es buscando un cuadrangular, buscando poner la, la bola en juego como gracias a Dios pudo suceder anoche. Y crédito a Pipe, crédito a Pipe nueva vez, que pudo notar que Marcelo no estaba en su momento y lo, y lo que hace es pues que lo pone un turno más atrás, en este caso de quinto bate como estuvo en el día de ayer. Se, hizo, se hicieron unos cambios, Kelvin Gutiérrez bajó a cuarto bate y, Marce, y Marcelo Zuna de quinto en el partido de anoche y dio resultados porque tanto Kelvin conectó un par de imparables, incluso un batazo larguísimo por todo el jardín central y luego de eso pues conectaba también un sencillo y en el caso de Marcel, ya ustedes saben el cuadrangular de tres carreras que fue vital en la victoria de anoche.